Bueno, pues les avisábamos de que las flores también iban a tener su espacio hoy en este programa y ¿a quién teníamos que llamar? Pues a Javier Fernández, de Floristerías Mayo. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos, por retomar estos adornos florales que siempre nos has acompañado en el magazine. En verano pues paramos por la temporada de vacaciones y hoy te teníamos que traer, porque nos has dejado esto de un bonito con flores, Javier, te lo agradecemos muchísimo que nos hayas en cuanto, adornado en nuestro plato. En cuanto me lo pedís, yo estoy aquí a, a serviros en lo que pueda, con mis, mis flores, mis elementos decorativos, para que todo quede perfecto. Y hoy, pues, ¿qué ha dicho Javier? Ve, voy a tematizar un poquito y como vio que Coca-Cola, pues nos cedía amablemente también todo este escenario, él ha traído qué? Botellas de Coca-Cola, ahí eh? vas a hacer estos Pues centros? claro, ¿Qué, qué, qué, ¿qué intentamos siempre hacer? Con cositas que tenemos en casa, pues intentar hacer arreglos florales, ¿vale? Uh -huh. Y esta vez pues se me ha ocurrido, dijo, eh, bueno, vi que la ambientación era con el tema de Coca-Cola y dije, bueno, pues vamos a hacer con unas botellitas de Coca-Cola que como ves, hoy ya las he traído decoradas, uh -huh. con una cinta que hemos puesto, las hemos unido todas, son siete botellas, haciendo una estrella vale. y lo que vamos a hacer, si te parece, es que le vamos a poner una base, ¿eh? con unas hojas. Como veis, me he puesto directamente siempre, a trabajar, ¿eh? Que es que es lo que tienes que hacer. Tú siempre cuidando todos los detalles, hasta la base de dónde van a ir apoyadas nuestras flores. Sí. Ah, ¿te acuerdas que hacíamos que siempre que cortábamos aquí los...? Sí. Y, y vaciamos, lo que vamos a hacer... Vaciamos. Sujeta también un sujeto poco porque, porque el hoy, hoy tenemos el problema del viento. No te sujeto, tú no te preocupes. Hoy tenemos el problema del viento. Vamos a ver que nos va a dar un poquito de lata. Y vamos a hacer una estrella bonita. Una y otra más, con otra hoja más. Esta que es más mejor. Ahí. Sujeta un poquito. Muy bien. Y ahora encima vamos a poner, a ver si queda, ha quedado bien la estrella, que sabes que me gusta ser muy ay, Muy puntilloso. Bueno. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya hemos creado una base. Uh -huh. ¿Y para qué va a servir esto, dices? Pues esto lo que vamos a hacer es que para una ambientación como un rincón, como es este, un rincón de la bebida en estos días de fiesta, podamos... Crear un ambiente diferente, con algo muy elemental, como son unas botellas de Coca-Cola, un poquito de médula, médula en dos colores, blanco y rojo, que son los este colores... que se llama médula. Médula, que son uh -huh. los colores de Coca-Cola. Lo encuentras en, en tiendas, pero vamos, esto lo podríamos hacer con, con temas de lanas o con cosas que podamos tener en casa, serpentinas o eso. Vale. Y luego de, de flores he traído eh, astromelias, astromelias en un color... En un tono de, de rojo Un tono anaranjadito En eh, que vamos a meter una En cada una de ellas, ¿vale? Vale, astromelias Astromelias Yo siempre intento quedarme con los nombres Aunque luego nunca me acuerdo Pero bueno, lo intento, astromelias Siempre le vamos a dar un corte al bies con mi navaja uh -huh. Vamos a poner todas las astromelias primero Para favorecer la entrada de agua Y que es... nuestras flores nos aguanten más Exactamente, bien que te acuerdas ¿eh? Es que pues ¿Me estás haciendo a mí una experta en esto. No me acuerdo del nombre, pero oye, sé cómo se pone. A raíz de esto que me estás diciendo, te voy a decir que en el próxima temporada que empezaremos, de, pues no sé, no sé, cuando me demandéis en octubre, vosotros sí. en octubre más o menos, pues empezaremos con una sección que la vamos a llamar "Consejos y trucos" en la que vamos a decir todas estas pequeñas cositas vale. que vamos a añadir Para a conservar nuestro, nuestras. Flores exactamente. Y tal. Bien, o, pequeños trucos de decoración. Fijaros qué espectáculo. Hoy lo he hecho de lujo. Que qué quede bonito. algo, un artículo. Un... Este va a ser que sé cómo se llama, Javier. Estos se llaman de clavel. <risa> Esto sé cómo se llama. Esta Pero no se me te voy a sorprender. Este tipo de clavel, con estos coloridos tan especiales, se llaman clavel de novios. Ah. Es que, además, escrito con B. De novios con B. Vale, con oye. Y en lo que vas colocándolos, ya que has tocado la palabra, ¿qué tal ha ido la temporada de novios y novias? Satisfechos, muy satisfechos eh, y, y lo primero que tengo que hacer es agradecer a todas las novias, todas las parejas que han confiado en nosotros porque hemos hecho un, una campaña espectacular, buenísima, en la que en todo momento eh, eh, se han, hemos podido realizar trabajos con los novios muy bonitos, muy diferentes… Eh, nos han brindado una oportunidad de trabajar en, en sitios que, bueno, me gustaría que los vieras, unas, unas fincas preciosas, unos jardines, unos hoteles espectaculares que, que, que han reformado totalmente sus cosas este año. Bueno, de verdad estamos muy, muy contentos de las cosas que hemos hecho. O sea, que esa variedad a vosotros sí, os, os gusta, porque nos, os, os ayuda a, a crear. Sí, nos han hecho hacer eh, un tipo de ramos muy diferentes, muy especiales, de verdad que, que este año estamos muy, muy contentos, muy contentos con la, con la labor que se ha hecho. Se ha hecho una media de, de ramos muy altas todos, todos, todos los fines de semana. Uh -huh. Es decir, que ha sido un verano muy, muy, muy bueno. Vale, Javier. Mientras has ido hablando, has ido colocando los claveles ahí abajo. Y ya lo veis. Hemos hecho un arreglito sobre una estrella que hemos creado con unas hojas de aralia, uh -huh. como hemos dicho antes, en la variedad variegata. Sobre ella hemos colocado siete botellas que las hemos unido previamente y hemos decorado con una cinta de apillera en rojo. Sobre ello hemos colocado siete flores de astromelias, cada una con su grupito de flores. Y abajo, para rematar, hemos colocado unos claveles que hemos dicho que se llamaban de novios con B. De novios con B. De novios sí, sí. con B, en un color burdeos. Muy todo en el colorido, de, de la, como tenemos todo el stand y todo el colorido de Coca-Cola. Fenomenal, Javier. ¿Qué te parece? Ha quedado estupendo. Te agradecemos muchísimo que has venido hoy con tus creaciones en directo, que siempre nos inspiran tanto, y a la gente de casa también le ayuda mucho a reutilizar estos objetos que tenemos a diario. Y a divertirnos con las flores. Eso es, Javier. Muchas gracias por estar presente en estas ferias y fiestas, y te esperamos en octubre de nuevo. Aquí estaremos Mayo, Javier, y todo el equipo que me ayuda. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias, Javier.